Pertenezco al grupo de investigación de educación para el conocimiento social y político en, en el cual formulamos el proyecto de investigación práctica de reconocimiento y de orientación dirigidas a niños desvinculados y jóvenes desmovilizados en el contexto escolar, estudios de caso en instituciones educativas del Distrito Especial de Bogotá. En este proyecto de investigación pues yo fui la eh, investigadora principal y conformé mi equipo de coinvestigadores con el director del grupo de investigación y un grupo de estudiantes de la maestría de educación que en ese momento estaban cursando su segundo semestre. Las razones que motivaron esta investigación tienen que ver con la ausencia de una línea de base para conocer eh, la problemática psicosocial ...de la población desvinculada en general y más en el contexto escolar... ...y la intención pues fue como aproximarnos un poco... ...a esa problemática psicosocial, por un lado... Por otro lado, eh, también eh, otras razones que justificaron la formulación de este proyecto de investigación tiene que ver con la falta de preparación y de formación de los orientadores para atender a esta población en las instituciones educativas y queríamos saber qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo qué rutas estaban implementando y cuáles eran las lecciones aprendidas de este proceso. Y por otro lado, pues en, en portas del proceso de posconflicto, pues esta investigación también buscaba responder a esos retos y desafíos que este proceso de posconflicto nos va a demandar eh, para el campo educativo. Con el trabajo adelantado con los orientadores, y atendiendo a sus experiencias previas en el trabajo con esta población, eh, se logró configurar a partir de ellos eh, una ruta y unos protocolos de atención para que los orientadores en las instituciones educativas las puedan implementar en este trabajo, eh, teniendo en cuenta que muchos venían haciéndolo de manera intuitiva y algunos otros sí ya venían canalizando una experiencia más más sistematizada. Entonces, digamos que el principal aporte tiene que ver con las rutas y protocolos que esperamos los orientadores conozcan y puedan implementar en sus instituciones educativas. De otro lado, un gran aporte también tiene que ver con el, el posicionamiento de la categoría reconocimiento la palabra reconocimiento como tal, qué tan importante es en el contexto educativo y qué tan importante es en la sociedad civil para poder vincular y acoger a la población desmovilizada en su tránsito a la reintegración. Entonces el reconocimiento por un lado y las rutas de atención y protocolos por el otro son los principales hallazgos que le van a aportar tanto a los orientadores como a la población en general eh, un, un buen conocimiento y una buena apertura para acoger a la población desvinculada en un proceso también mirándolo desde la educación para la paz.